Aunque no lo creas, no es probablemente lo que estás comiendo, sino son estos errores que te vamos a comentar a lo largo del video y te vamos a dejar el error más grave para el final. Probablemente has escuchado lo típico que tienes que dejar de comer o que tienes que ayunar, que de hecho ayunar puede ser una excelente herramienta. Pero con toda nuestra experiencia, vamos a compartirte lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes y con nuestros clientes. Y comenzamos contigo, Jocelyn. ¿Cuál sería el primer paso y cómo... ...haríamos una evaluación para las personas que nos están viendo en este momento. Lo que hacemos para empezar es siempre evaluar al paciente o evaluar a la persona. Se pueden dar planes de alimentación increíbles, muy buenos... Pero todo tiene que ir basado con el estilo de vida de la persona o los hábitos que tenga. Por esto es clave conocer toda la historia de la persona, sus hábitos, en qué trabaja, si trabaja de noche, si trabaja de día. La vida se me está yendo de las manos. Cuántas comidas realiza, incluso conocer cómo es la dieta del paciente o de la persona si es una dieta muy alta en carbohidratos o si ha tratado otro tipo de dietas como dieta keto, como dieta paleo, realmente uh -huh. eso es fundamental. Y otra cosa muy importante es conocer el objetivo que tiene la persona. Si quiere bajar de peso o si quiere aumentar masa muscular o si quiere hacer las dos cosas, todo eso es muy importante para empezar con el proceso. Claro, en la evaluación nosotros tenemos que definir cuál es el punto de inicio de la persona, cuál es el objetivo y sobre todo cuál es su historial. Lo que tú mencionabas ahí de las dietas que lleva, la dieta que lleva ahora, cómo come ahora y las dietas que ha hecho en el pasado es un punto pero clave, porque sin eso nosotros, a nosotros se nos hace mucho más difícil ver cuál es la estrategia adecuada. De acuerdo a esa información, lo que nosotros hacemos es definir si tienes que llevar una dieta keto, una dieta baja en carbohidratos, una dieta moderada en carbohidratos, o si tienes que hacer ciclado en carbohidratos, qué tipo de ejercicio tienes que hacer, ¿verdad? Y en este video lo que vamos a hacer es tocando cada uno de los casos para ver cuál se identifica más contigo. Uno de los casos más comunes que nosotros tenemos aquí son mujeres que pasan de los 40 años ...desde los 40 hasta los 70 años... ...que tienen problemas para bajar de peso... ...que han tratado varias cosas... ...que han tratado diferentes dietas... ...y que de pronto en algún momento... ...alguna les sirvió pero algo pasó... ...por ejemplo hicieron la dieta keto... ...y luego se aburrieron... ...o se les subió el colesterol o se les empezó a caer el pelo y tenían falta de energía. Y con eso nosotros podemos determinar, ok, entonces esta persona tuvo resultados con una dieta baja en carbohidratos y analizamos cómo fue esa dieta baja en carbohidratos y vemos cuáles fueron los errores. Los errores tanto en la estructura de la dieta para ver qué nutrientes le faltaba y también errores que pudo haber sido en el estilo de vida que no le permitieron seguir porque de pronto se aburrió, porque no le dieron recetas, sino que simplemente eran cosas que vio en internet y que de alguna manera funcionaron al bajar carbohidratos pero que no estaba bien estructurada. Por ejemplo, Jocelyn, ¿cuáles serían los errores principales que vemos en personas que hacen una dieta keto sin, sin, sin una guía? Primero que todo es el exceso de calorías. Yo diría que ese es el primer punto. Como sabemos, una dieta keto permite grasas que tal vez en otro tipo de dieta no las permitan. Entonces, por eso es bastante común que las personas quieran hacerla. Pero realmente la dieta keto, para que funcione, también tiene que ser controlada, porque si no, por supuesto... Vamos a, a consumir muchas más calorías de las que necesitamos y vamos a, a subir de peso. Otro error también, Adrián, que yo he visto mucho en consulta, es, por ejemplo, que hay personas eh, que tienen un estreñimiento crónico, por ejemplo. Ajá. Empiezan eh, con un plan de alimentación y les dan una dieta keto. Eso empeora totalmente el estreñimiento y obviamente esta persona no quiere, no vuelve o tiene unos resultados pésimos porque... Su sistema digestivo colapsa y obviamente se siente súper mal. Entonces, estos son ciertos errores que se pueden ver en consulta cuando se hacen dietas sin llevar un control por un profesional. Claro, y realmente ahí hay diferentes soluciones. Vamos a darte ejemplos. Si estás sospechando que eres del primer caso que ha hecho una dieta keto pero que no ha bajado, más allá de las primeras semanas, porque vas a bajar líquidos sí o sí al cortar carbohidratos, pero para bajar grasa necesitas crear ese pequeño déficit calórico, y no lo vas a crear si tienes demasiadas grasas en tu dieta realmente, si estás consumiendo más energía, más calorías de las que realmente necesitas. Y por ejemplo, un error bastante común que nosotros vemos es cuando las personas hacen este Bulletproof Coffee o el, o el café quema grasa en su dieta, Comen, ok, comen queso, comen aguacate, comen huevos, que está perfecto. Pero en este café quema grasa, lo que están haciendo es colocar, por ejemplo, una cucharada de mantequilla, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de aceite de MST, y en esas tres cucharadas de energía, ya, porque es energía, tienes 360 calorías, y eso no te va a permitir... Crear ese déficit calórico para bajar de peso. Y también ahí vamos al tema de las porciones, ¿no? ¿Cuántas yemas de huevo estás comiendo? ¿Cuánto queso estás comiendo? ¿Cuántos frutos secos estás comiendo? Una dieta keto o cualquier dieta que tenga como propósito bajar de peso, eliminar grasa, perder grasa, debe tener siempre controladas las porciones y las porciones de las grasas van a variar de acuerdo a la persona, las porciones de los carbohidratos igual y las porciones de las proteínas igual. Ahora, ¿la proteína cambia cuándo? Cambia cuando tú tienes mucha actividad física y cuando quieres recomposicionar. Ahí necesitas un poco más de, más de proteína. ¿Qué quiero decir con recomposicionar? Perder grasa y aumentar músculo al mismo tiempo. Y para el segundo caso que nos mencionó el estreñimiento, con esto no te queremos decir que no puedes hacer una dieta keto, pero tienes que hacer una dieta keto que nosotros le llamamos modificada. En esa dieta keto modificada incluyes bastantes vegetales, pero bastantes vegetales fibrosos. Porque la fibra no cuenta dentro de la cantidad de carbohidratos que se necesita en una dieta keto. Por ejemplo, hay personas que con 30 gramos pueden mantenerse en cetosis, otras que incluso con 50, 70 gramos pueden mantenerse en cetosis si es que son muy activos, ¿verdad? Y esos son 30 gramos de carbohidratos netos, quiere decir, ¿ya? No quiero hacerte muy complicada la explicación. ¡No quiero escucharte! Pero básicamente lo que tienes que hacer ahí es poner cosas como linaza molida, puedes comer eh, diversidad de vegetales, puedes comer cebolla, tomate, zanahoria, efectivamente zanahoria. Y lo que hacemos es que con esa dieta keto modificada tienes la cantidad adecuada de fibra para que puedas ir al baño sin ningún problema, si tienes problemas de estreñimiento y lo complementamos con enzimas digestivas para ayudarte en el proceso digestivo, y con probióticos también. Y a veces con vinagre de manzana, que es muy, muy poderoso para ayudar en la digestión. Entonces siempre hay una forma de poder adecuar, modificar la dieta para tu condición personal. Algo muy común también es que hayan pacientes que están llevando una vida saludable. Es más, cuando nos cuentan qué es lo que comen durante el día, porque es lo que les preguntamos, vemos que hay alimentos de muy buena calidad. El problema ya se ve cuando empiezan a contarnos las porciones de ese tipo de comida. Y por ejemplo, eh, un ejemplo muy común es el de los frutos secos. Sabemos que los frutos secos son grasas de muy buena calidad pero obviamente mantienen su número de calorías, al igual que el aceite de oliva. Entonces, si los consumimos en altas cantidades, en grandes cantidades, obviamente vamos a empezar a subir de peso. Una excelente alternativa que nosotros eh, hacemos con nuestros pacientes y clientes es que porcionen los frutos secos en una bolsita que pese más o menos 30 gramos a 60 gramos, dependiendo de cuál es su porción, porque así tienes, por ejemplo, en 30 gramos alrededor de 100 calorías. Porque si te llevas la bolsa, la funda, que es súper grande, te vas a comer un montón de calorías sin darte cuenta, porque son súper ricos, y la verdad es que son medio adictivos para algunas personas, incluyéndome. Eh, entonces sí es algo que nosotros recomendamos bastante. Sí, y mira, lo que pasa es que también muy pocas personas leen la etiqueta o ven la información nutricional de los productos, porque ahí podemos ver, nos dicen la porción del alimento, o cuál es la porción recomendada, y cuántas calorías tiene ese alimento. ¿Sí? A veces nos quedamos solo con lo de la portada, que son ricos en fibra, ricos en, en, en omega 3, etcétera, pero no controlamos las porciones. Otro ejemplo también es el consumo de frutas, que sabemos que son carbohidratos saludables, que tienen eh, mucha fibra pero cuando las comemos en altas porciones, obviamente también va a subir nuestra glucemia, porque hay muchas que tienen un índice glicémico muy alto, por ejemplo, el plátano, o la, la banana, el guineo, como lo conocemos aquí en Ecuador, o por ejemplo, ese, frutas que tal vez están en temporada, como el mango, son frutas muy buenas, pero si las comemos en mucha cantidad, obviamente van a hacer que subamos de peso y que nuestra glicemia, nuestros valores de glicemia suban muchísimo. Claro, el nivel de azúcar en la sangre y también la insulina van a subirse mucho cuando comes demasiada fruta. Las personas que hacen ejercicio pueden comer un poco más de carbohidratos, las personas que no hacen ejercicio tienen que llevar una dieta mucho más moderada en carbohidratos y cuando hay resistencia a la insulina incluso aún más. Ahí es cuando dietas keto, dietas muy bajas en carbohidratos, van a ser excelentes herramientas para poder revertir la resistencia a la insulina. Y finalmente, el error más grave. Y este es un gravísimo error que probablemente yo te diría el 50% de nuestros pacientes o de nuestros clientes lo cometen, es comer muy poco. Y obviamente poco sostenibles. ¿Qué pasa con este tipo de dietas que a veces son de menos de 1200 calorías? Es más, yo me he topado con dietas de 800 calorías que son súper bajas, súper hipocalóricas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que trae cambios eh, hormonales, obviamente la persona se siente irritable, muy estresada, con mucha hambre, mucha ansiedad. Además que este tipo de dietas crean mucho miedo a volver a comer de manera normal. Ya, ya vienen personas... Con, con muchos miedos o mucha ansiedad a comer carbohidratos o tienen mucho miedo de subir las porciones. Porque piensan que se van a engordar, efectivamente. Si quieres ver cómo corregimos estos errores con Genoveva, que bajó 80 libras con nosotros, haz clic en este momento, no te lo puedes perder.